Mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. En este momento vamos a escuchar el tema de, que nos tiene preparado para hoy don Fulvio Ureña. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos este días, como a todos. el tercer buenos días que te doy, sí, sí. Pero fue sí. a las 7. Sí. No, pero está importante eso. Sí. Buenos días. Tú sabes claro que, que sí. tener el placer de compartir, de saludarse, eso es, eso es maravilloso. Eso es sí. único de la raza humana. Sí. Bien, hoy yo quiero eh, compartir con ustedes. El tema del Parque Nacional del Este, que luego fue convertido en el Parque Cotubanamá, en honor a este cacique bravío que defendió su raza, Kutubama, Cotubra, Cotubanamá. Había un Cotubanamá. Sí. De, sí. De, él, de... él defendiendo su raza en contra de los españoles que invadieron su territorio, se enfrentó a ellos con una bravura tal que hubieron varios muertos. Fue apresado y llevado a Santo Domingo. Y en el 1504 lo ahorcaron los españoles en Santo Domingo. Por eso se le cambia el nombre en el, 1900, en el 2014 en honor a él a través de la ley 519-14. Este parque que es uno de los parques más importantes que tiene República Dominicana. Tiene una área de bosque húmedo, tropical, bosque seco y bosque en transición, entre ambos bosques, húmedos y secos. Por ahí llueve mucho, hay un ambiente cálido, tropical, bien interesante. Hay ahí muchas especies y también hay especies endémicas importantes en la zona. Este parque, que tiene casi la mitad de su territorio, pertenece a aguas del mar, a la isla Catan eh, Catalinita, y a la isla Saona. Y también tiene otras casi 400 kilómetros eh, cuadrados en el área de tierra. Con una, al final, de manglares de zonas húmedas, de pantanos que sirven de barrera cuando hay eh, huracanes y tormentas. Es una zona de rocas con poca materia orgánica pero que el bosque tropical ahí se desempeña muy bien donde viven muchas especies y es uno de los pocos puntos en el mar donde se ve el manatí o la vaca marina, el mamífero que es eh, uno de los ejemplares también más importantes de nuestra fauna este parque ha sido visitado en el año pasado por más de un turistas. Es una zona hermosa. Valle Ibe, que está situado cerca, este pueblecito de Valle Ibe, donde se realizan los viajes turísticos hacia la isla Saona y Catalinita y otras áreas Depende prácticamente de este servicio de turismo, más del 90% depende de eso, ahí. Y tiene bellezas prístinas, ahí se encuentran identificadas más de 20 cuevas y también artes taíno con petroglifos, con pinturas, que son un atractivo para... Todo, todo el mundo. Por eso fue declarado como parque. Y por eso se debe proteger. Ahora resulta que surgió un empresario español que le han dado un permiso para construir ahí. Se lo dio el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, que es un comerciante. Él es un comerciante, no es un ambientalista. El ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteve, mi amigo, es un vendedor de agroquímicos. Un comerciante. Y yo dije cuando lo pusieron ahí por el presidente Medina, que simplemente eso era un adefecio, Que eso simplemente era una burla a lo que es el medio ambiente. Porque cómo usted va a poner un comerciante, un vendedor de químicos, en un puesto que tiene que ver con la protección del medio ambiente en toda nuestra geografía nacional, marítima y terrestre. Le dio un permiso, el, y este permiso, el 3771 que le otorgaba facultad para poder construir, fue dado este mismo mes. Este empresario español de apellido Hidalgo tenía 20 años detrás de esto. 20 años, y comprando terreno dentro del mismo parque, sin título y sin nada, buscando cómo arreglarlo después, lo compró a diferentes precios. 18 eh, dólares, 200 dólares, haga como se lo dieran. Porque son unas áreas bien hermosas, pero que tienen una correlación con la vida que ahí se, se, se desarrolla. Bosque húmedo, bosque seco, bosque en transición, un sistema kárstico de rocas porosas que filtran agua hacia el mar y también esa parte de manglares, que los manglares son como si fueran sala de maternidad. La mayoría de las especies marinas van ahí a desovar, van ahí a, a tirar sus crías para que se desarrollen ahí antes de adentrarse mar adentro. Y luego de esa parte de Manglar viene un área de corales, especies coralinas. Y donde se pueden ver toda la belleza del mar caribeño es en esa parte. Por eso tanta visita de turistas. Y degradar áreas y fragmentarlo y dañarlo es como si le estuviéramos impactando directamente al corazón al equilibrio de ese ecosistema que se da en el parque Cutubanamá, que pertenece una parte a Higüey y otra parte a la Altagracia. Se ha formado una comisión para estudiarlo. Primero, el presidente Danilo Medina ayer detuvo la construcción del, de, de, del hotel, mandó a detener la construcción del hotel, que pertenece al, al, al grupo Globalia, que el señor Hidalgo es eh, el, el, eh, parte de eso, dueño. Y el proyecto se llama LIF Vallaybe, Valla se llama el proyecto. Bueno, el presidente mandó a detener la obra y ordenó una comisión, que la comisión está compuesta por Gustavo Montalvo. Por Flavio Díaz Espinal, procurador, eh, consultor jurídico. Eh, Flavio eh, Espinal. Espinal. Sí. Entonces, integró en esa comisión al ministro de Medio Ambiente. Es decir, el ministro que da el permiso, la, la, que viola la, la ley, en mano de que viola la ley, también está en la comisión. Descaro. Eso es simplemente un descaro. Este ministro ha sido interpelado tres veces por la Cámara de Diputados. Tres veces. Despradel ha llevado la voz cantante en esto y me uno a su voz. También Farideh Raful y otros tantos diputados en defensa de nuestra soberanía. Se puede llevar, se puede llevar un recurso de amparo en contra sí. de ese. Es, es por un decreto. Sí se puede llevar un si es un decreto no es eh, una decisión es una administrativa. decisión administrativa la 3771 19 del llevar, ministerio de medio ambiente se puede llevar un amparo porque se, puede, se pudiera presumir que los derechos los derechos medioambientales se, se pueden ver afectados sí. producto de que esta comisión sí. eh, se, se, se viera parcializada inclinada hacia sí lo que porque cuando ellos decidan eso es lo que se va a hacer. Sí, Entonces sí. para poder frenarlo un recurso de amparo ante el tribunal Sup superior administrativo. Sí. ¿sí? Contencioso eh, administrativo. Sí. Se justifica el proyecto está cerca de Punta Cana pero está dentro del parque. Se, ellos quieren justificar lo que es un proyecto ecológico pero caramba está dentro del parque por algo fue seleccionado como parque por la fragilidad. Que hay ahí con las vidas que ahí se desarrollan. Hay otras áreas donde se pueden desarrollar esos proyectos hoteleros... Okay. ...y que vaya también acorde con la misma naturaleza. Hay una llamada, vamos a escucharla. Buenos días. buenos días, Fulvio. Buenas días, sí, buenos días. Sí, buenos días. Furbio, buena tía, te llama Marino Paulino de aquí de los Ríos. Mira, hay una situación ahí de tipo jurídica... ...porque hay una legislación que, de más de 20 años, como tú decías... ...que declara el Parque del Este como parque nacional... Y establece que queda prohibido en tiempo y espacio hacer o sea, cualquier tipo de estructura que altere esos ecosistemas que hay ahí. Claro. Porque que la biodiversidad que hay ahí, Óyeme, esos acos coralinos, como hablabas tú, sí. esos manglares, esas dunas, todas las especies que vienen a recrearse ahí para reproducirse, Óyeme, es rico, está considerado uno del patrimonio universal por sí. la gran diversidad y eh, eh, la biodiversidad de eh, la Muchas gracias, bueno, Marino. Esto es una de las cosas que dicen lo que, estamos, lo que estamos haciendo. En ese parque hay 570 especies y hay 60 de ellas que son endémicas. Es frágil el ambiente que ahí se desarrolla. Bosques, manglares, corales y maternidad para las especies marinas que ahí se desarrollan. Hay que cuidarlo de nosotros y no dejemos que nos vendan nuestro territorio. No dejemos que la rapacidad de políticos eh, de políticos fuera de, de serie, ¿verdad? Nos cojan el país. El país nos pertenece a todos, le pertenece a todas nuestras generaciones. Bueno, Valleca. ya estamos en la fase, en el momento de la despedida, pero antes vamos a mostrar una fotografía que es una maqueta de lo que pudo haber sido el letrero, lo que puede ser el letrero que... Ilustra la entrada a San Francisco Ahí está Esta es la... Un amigo que nos envía esto Nos hace la sugerencia de que así debiera de ser Más o menos les, les Se puede parece? mejorar Pero por lo menos hay San Francisco antiguo, los de Macorís. Sí, por el asunto de, de los, ladrillos. los ladrillos Sí, ladrillos, eh, se puede todos. mejorar se puede cambiar todo eso eh, Carolina nos pasó el, el, el diseño del otro Miren ahí Mírenlo ahí eh, vamos a ver la parte frontal. Esa es la, esa ahí, es la parte de atrás ajá. del diseño que se pretende eh, eh, perpetuar, ¿verdad? Correcto. Entonces, vamos a ver la otra parte, que es un video. Hay un videito ajá, ahí. en 3D. Al parecer será. Así es que supuestamente. Va a la zona. Ahí está, la gente caminando. Eh, debieron poner la calle al lado ahí. Para que... Sí, porque se ve como en el océano. Sí, eh, y supuestamente, déjenlo ahí, frízalo ahí. Ahí aparentemente va a haber una como una especie de Museito, ajá, como Un museo, que, eh, ahí se ven unos bates, quizá a algunas camisetas se ven ahí, quizás algunas fotografías. Ahí está más o menos el diseño de lo que llevaría, con lo cual. Con todo el respeto que me merecen el sí, alcalde falta el saco de cacao yo ¿eh? no estoy de acuerdo, creo que nos merecemos vale, algo exacto. mejor. Yo creo que eso lo, lo pintaron. Sí, sí. Bueno. Eh, eso es lo, lo, lo, los muchachos de las redes que agarran y le ponen color a todo ahora. Es increíble. Bueno. señores, <risa> bueno. nos vemos mañana. Buenos días para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y les invitamos a que mañana estén con este equipo otra vez. Desde las 7 sí, sí. de mañana. Sí, Buenos días. Maranito.